Hola perrunis bienvenidos a un nuevo video en este caso les voy a comentar cómo hago yo las miniaturas para mi canal de YouTube para mis videos directamente con Wondershare Filmora esperemos que cargue el programa y les muestro cómo hago yo obviamente no soy editor de fotografía ni mucho menos simplemente soy un autodidacto día a día aprendo un poquito más y lo que estoy aprendiendo se lo quiero transmitir a ustedes para que tengan las herramientas para crecer una vez abierto el Filmora vamos a dejar en diseño novenos panorámica y crear nuevo proyecto lo que vamos a hacer ahora es cargar un video que anterior Grabé con diferentes posiciones y posturas. Que me podrían servir para la miniatura. Clic derecho. Clic derecho. Y vamos a importar un video. cual tengo identificado. En mi caso lo tengo por acá. Este video. vamos a sacar una captura directamente con Filmora. Lo colocamos en la línea de tiempo. Donde está el ojo aquí. Nos pregunta. Ay perdón. Antes de continuar. Cargar el video a la línea de tiempo. Archivo. Preferencias. Acá lo que vamos a hacer es. Vamos a cambiar la carpeta. Donde nos guarda las capturas de imagen. Capturas instantáneas. En este caso yo le coloqué en el escritorio. Si a ustedes les aparece en otro lado cámbienlo para que sea mucho más accesible coloquen una ruta que sea bastante accesible y rápida de encontrar. También vamos a cambiar en archivo, en configuración de proyecto, la resolución porque en este caso aparece en 1920 YouTube nos permite hasta 1280 x 720, o sea HD, pero sí podemos cambiarle a 30 cuadros le damos ok y ya tenemos un lienzo para trabajar. colocamos el video en la línea de tiempo donde está el ojo, le decimos que mantenga la configuración de 1080. colocamos el volumen y vamos a hacer una captura de pantalla en un frame que nos convenza que nos puede servir vamos a pensar cómo va a ser la miniatura de este vídeo título no por ejemplo pensemos un título así random Cómo hacer miniaturas con filmora podemos colocar nuestra propia persona como imagen estamos mostrando algo y por ejemplo el logo de filmora tenemos esa idea en la cabeza y vamos a buscar un frame donde estemos mostrando algo por ejemplo como este pasó recién pero estaba el micrófono molestando entonces seguimos buscando ahí nos señal ahí señaló hacia arriba como si estuviese mirando algo que hay arriba no me convence sigamos buscando aquí esto sí este frame vemos que tiene tiene un movimiento en la mano. Vamos a tratar de quitarlo. Vamos a ir frame a frame con la flecha izquierda a derecha hasta encontrar el que nos convence. Perfecto. Tenemos una expresión en la cara muy llamativa y las manos bien abiertas mostrando algo. Me parece que está perfecto. Estuve adelantando con la flecha para la derecha y me parece que este frame está perfecto. ¿Qué hacemos ahora en este frame? Vamos a la, al logo de cámara y le damos clic izquierdo. Automáticamente nos va a tomar captura de ese frame. Me parece que nos va a servir. Bueno, ahora esto ya lo podemos quitar. Si estamos convencidos, si quieren seguir buscando para tener más y probar. Por ejemplo, aquí me tomo la cabeza. También, por ejemplo, puede ser una buena, una buena toma para otro video. Ya lo pueden guardar también si quieren. Pueden dejarlo en una carpeta. Vemos, seguimos mirando. Creo que está bien. Esto en la línea de tiempo lo pueden borrar. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la página web remove.bg. Acá esta página automáticamente nos permite quitar el fondo de la imagen. Nos dice carga tu imagen. Entonces busquemos la imagen que necesitamos. Aquí está. Esta es la imagen que aparece como snapshot. La arrastramos hacia esa web y soltamos. Automáticamente, si tiene buena iluminación, la fotografía va a quitar el fondo perfectamente. En edit, aquí lo que pueden hacer es revisar la imagen haciendo zoom con este parámetro menos o más. pueden ir revisando como podemos ver la verdad que está perfecto si hay algo que ustedes tienen que borrar lo pueden hacer manualmente vienen acá a erase y esto es una forma de goma de borrar que se puede agrandar y hacer más chico su diámetro entonces yo por ejemplo tengo algo aquí lo puedo borrar como pueden ver apenas roso si se equivocan no se dan problema pueden volver con estas flecha de aquí me parece que la imagen está perfecta también lo que pueden hacer es colocarle fondos por ejemplo acá hay un fondo blur que sería un fondo distorsionado difuminado pueden colocarle la imagen que ya tiene esta página predeterminados Perdón, aquí sacamos el blur Y ponemos imágenes Que ya vienen predeterminadas En el caso que ustedes quieran directamente También pueden cargarle una imagen Un fondo que ustedes tengan Y les parezca que va a ir bien También lo pueden cargar desde su PC Como pueden ver Pero en mi caso yo prefiero tener Todas las capas por separado Así que ah, también tienen para poner color En el caso que quieran poner un color a la imagen Para que sea bien bien llamativo Lo pueden hacer La verdad que esta página web Es súper súper útil En mi caso como les comenté No quiero tener nada de este tipo de cosas Que me gusta tener las capas por separado Le damos download esperamos que se descargue es súper rápido como pueden ver no pesa nada volvemos a filmora y buscamos clic derecho importar nuestra imagen recién recién recién descargada vamos a descargas aquí pueden ver que aparece remove.bg y la descarga la vamos a colocar en la línea de tiempo como pueden ver <coughs> está solamente nuestra imagen hay una cosa también que se puede hacer que es clic derecho sobre la imagen aquí enviar vienen aquí se corre en la línea de tiempo y pegan la misma imagen y la colocamos encima de la otra esto obviamente van a aparecer dos imágenes exactamente igual pero qué vamos a hacer con esto la de arriba la primera la vamos a tapar por el momento. Y vamos a trabajar sobre la de abajo. Acá lo que vamos a hacer es. Clic derecho. Corrección de color. Ajustar. Vamos a quitar esto. Y vamos a ir a balance blancos. Perdón, color. Vamos a ir a color. Y vamos a dejar la imagen totalmente en blanco. Vamos a subir esto. Contraste. Lo vamos a bajar. duración también lo bajamos. Intensidad también. Prácticamente va a quedar en blanco y negro. La iluminación también. Las sombras también. Los blancos también. Y esta es la que necesitamos. Que nos quede absolutamente blanco. ¿Por qué? Vamos a utilizar esta imagen como contorno blanco. Que ustedes ven siempre en las miniaturas. Bueno, esto nos va a ayudar a hacer ese efecto Antes que nada recuerden intentar dejar la imagen un poquito más centrada O no, en este caso nos conviene correr la imagen hacia un lado, Tanto derecha como izquierda Para que nos permita dejar un espacio en blanco y poder escribir luego Tenemos la otra imagen, acá por encima como pueden ver siempre son capas Como si fuese Photoshop Y aquí empezamos a modificar la imagen para que nos quede un contorno blanco Este efecto ya lo habrán visto en diferentes miniaturas me imagino Y acá bueno, acá pueden ir jugando ustedes más o menos a lo que les parezca Yo creo que no sea demasiado protejo, queda bien, ustedes que piensan pero a mí me parece que ahí está bien como para que estoy acomodando mucho más específicamente con las flechas, porque lo hace mucho más con las flechas vos podés mover las imágenes mucho más precisamente, mucho más preciso, perdón, con las flechas hacia los costados podés mover mucho más preciso la imagen y te queda este contorno perfecto ahora lo que vamos a buscar es el logo de Filmora, el cual necesitamos para continuar con nuestra miniatura Filmora X, imágenes en este caso tenemos el logo primero, a ver si hay uno mejor, peor no, yo creo que ese está bien, este es el nuevo, eh, creo que todo el mundo conoce este, me parece que vamos con él. Este. De derecho, descargamos guardar como, y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a ir a la página remove.bg y vamos a quitarle el fondo, vamos a ir a la carpeta, donde está, arrastramos a la web <coughs> arrastramos a la web y quitamos el fondo Corroboramos que no tenga nada, que esté perfecto y lo descargamos, como pueden ver es súper rápido esto una vez que le agarren la mano, una vez que tengan ya el conocimiento, les va a ser automático clic derecho, importar, siempre el clic derecho va a ser sobre esta sección, ¿no? donde dice medios importar y buscamos, tiene que decir tiene que decir remove.exe perfecto y lo que le siempre tengan en cuenta que son capas lo que aparezca por encima va a ser lo que aparezca primero ahora reducimos el tamaño para que sea adecuado podemos ver que intentemos no taparnos la cara más o menos por ahí me parece que está bien esto como les comenté no soy editor de imágenes no utilizo mucho lo que es Photoshop pero en este caso me pareció una manera muy sencilla de tener una imagen una miniatura rápida para nuestros videos ahora también lo que podemos hacer es aquí en Filmora les recomiendo ir colocando candados ¿sí? para que las imágenes no se puedan mover y correr, una vez que ya estén en el lugar que queremos, acá en fondos de color como pueden ver, Filmora tiene fondo de color pueden colocar estos fondos, por ejemplo le colocas uno negro, uno amarillo, uno blanco eso ya depende de ustedes, en mi caso los he utilizado, por ejemplo, hacer una muestra los he utilizado, ¿sí? y la verdad que tienen como diferentes, mmm, como que tiene calidades diferentes, en mi caso no no me termina de convencer, vamos a ir a la web y vamos a buscar la palabra amarillo, en mi caso necesito un fondo amarillo para que resalte y desguardamos imagen, volvemos a Filmora colocamos en la línea de tiempo, pueden ver que como pueden ver es un amarillo no muy exagerado. Ay, perdón. Por eso siempre es recomendable colocar candaditos a las imágenes para no tocarlas. Ahora lo vamos a estirar de esta manera y nos queda ahí el fondo. Y también le vamos a colocar el candadito. Ahora lo que podemos hacer es ir a títulos. Podemos ir a títulos y buscar una letra tipografía que nos guste. Por ejemplo esta me parece una buena letra. Lo colocamos en línea de tiempo. Vemos que nos funciona. Si queremos editarla vamos a darle doble clic. Podemos darle enter para que le cambie. Aquí lo que hacemos es separar título para que cambia podemos traerlo aquí y sería una buena opción también lo que podemos ver es también lo que podemos hacer es cambiarle el tipo de letra vamos a buscar una que nos guste sea llamativa que destaque en la imagen podemos buscar, vamos a buscar por ejemplo impact acá también lo que podemos hacer más allá de que, la, que las letras tipografía nos guste hay estilos predeterminados <coughs> hay estilos predeterminados los cuales nos puede ayudar muchísimo pueden ver le doy el signo más y nos cambia automáticamente el título el estilo mejor dicho entonces acá podemos hacer una muy buena combinación con nuestra imagen la idea es que se destaque tanto la imagen como las letras. También puedes cambiar el color, eso no te das problema. Primero elegir el estilo y después cambias el color. A mí me gusta mucho que contenga marcos. Vamos a, vamos a ver cómo queda esto cambiando el color. Esto obviamente siempre es a prueba y error probando lo que uno puede llegar a gustar. Como pueden ver es bastante llamativa. Ahora le das aquí y vamos a colocar el título en el cual la gente va a ver y va a llamar la atención y le va a dar clic, o sea le va a dar ganas de hacer clic. Bien, vamos a colocar. La palabra fundamental es miniaturas, ¿sí? de la palabra fundamental y debajo le podemos colocar Filmora X. Por ejemplo, fácil y sencillo que, le, que lean y que le llame la atención. Esto me parece una muy buena opción. Si esto no le convence, obviamente lo pueden cambiar. Vamos a ver otra tipografía. Estilo. Vamos a ver si tenemos alguna con contorno. Esta va muy bien de la mano porque tiene los colores que van en armonía con el resto. ¿Lo pueden cambiar? si sí. ¿Tiene que sea más llamativo? quieren poner en rojo? ¿Fuerte? bien lo pueden hacer. Acá hay un degradé en celeste que lo puede, está más abajo, por aquí. Ah, perdón. Esto lo pueden hacer en avanzado. En avanzado van a encontrar aquí. Obviamente, doble clic. Ha elegido el estilo y acá se pueden en avanzado en avanzado lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es lo siguiente en animación vamos a darle doble clic y vamos a elegir sin animación doble clic izquierdo o sea que esto no se mueva personalizar acá te deja cambiar lo que quiera. como pueden ver este que es el color que está debajo y ¿sí? del rojo lo podemos cambiar también lo podemos hacer más intenso más fuerte podemos poner un rosa por ejemplo pueden ver que cambia obviamente tiene que ser un color suave porque el rojo es muy muy fuerte tiene que ser un color suavecito está blanco inclusive sea una real miniatura por así decirlo pero que el blanco está bien el este celeste no lo cambiamos porque no hace falta Y lo que pueden hacer Siempre que ustedes ya tengan Estos tipos de estilos Ya predeterminados que Ya hayan creado una miniatura Es siempre lo pueden guardar En este caso Lo vamos a guardar Y vamos a colocarle Miniatura Miniatura y Yt Para poder identificarlo La próxima vez que lo querramos elegir Le damos ok Y qué les parece Llamativo Sencillo Me parece excelente Pueden probar cómo queda de esta manera Pueden ver que cambia Una vez que uno Va haciendo diferentes cambios Aquí lo que podemos hacer Que se me ocurre ahora Palabras clave Aquí se me ocurre poner Por ejemplo Crear se me ocurre Pero tengo la intención que las palabras claves sean un poquito más grandes. Me parece que vamos a tener que elegir, hmm, estoy pensando, como pueden ver lo que hice fue apretar la T de texto y me deja agregar directamente acá en este tipo. Pero la palabra crear la quiero un poco más grande que el resto. Si esta 80 la vamos a colocar en 100. Perfecto, es lo que me interesaba. Voy a ir aquí y voy a borrar esto. Me parece que queda mucho mejor que las palabras claves sean grandes en comparación con el resto. De esta misma manera, vamos a hacer lo mismo con Emora X. Miniaturas vamos a dejar en 85. Miniaturas la vamos a dejar en 90 vamos a dejar en ok, pero vamos a seguir creando, vamos a seguir creando, vamos a seguir agregando letras, vamos con otro texto, aquí sí. Silmora mora X, como pueden ver, todo es cuestión de ir probando, todo es cuestión de ir todo es cuestión de ir poniendo empeño en nuestra miniatura y en sus trabajos. ¿Qué les parece cómo está quedando nuestra miniatura? Parece que es fácil de leer, va directamente a la visual, directamente a los ojos, es cuestión de acomodar, creo que vamos a hacer escalonado, una muy buena manera siempre de, me parece que esta es una excelente manera de crear inteligencia. Interés en el espectador. La imagen, si la quieren modificar, también lo pueden lograr. Lo que vamos a hacer es ir a identificar cuál es la imagen de arriba. Sacamos el candado, la marcamos con el clic izquierdo, clic derecho, corrección de color. Y vamos a intentar cambiar un poquito la intensidad de la imagen para que sea un poquito más llamativa. En la exposición la vamos a subir un poquito, apenas. El brillo, no, el brillo, muy, muy, muy poco. Contraste, vamos a ver si le podemos bajar. Me parece que queda mucho mejor de esta manera para que no quede tan opaco. Acá pueden ver la diferencia. Está muy oscura. Le damos OK. Si estamos de acuerdo, la dejamos. Me parece que está muy bien logrado una vez que terminen de crear la miniatura simplemente el símbolo cámara le dan clic y, y se va y se va a crear la miniatura solamente resta en nuestro escritorio o en nuestra ruta donde hayamos descargado me parece que está muy bien lograda y que la idea justamente es que tengan en cuenta que es muy sencillo utilizar filmora es solamente dedicarse un, dedicarle un poco de tiempo y empezar a descubrir filmora que tiene un montón de cosas para la creación de contenido esta es una manera sencilla de utilizar filmora x para realizar miniaturas espero te haya servido si es así déjame un like comparte el video y si me dejas un comentario, me ayuda muchísimo a que YouTube recomienda mucho más mis videos.